El plan en este año está cumpliendo los cinco años. En el 2007 tuvimos nuestros primeros pasos en un pequeño pueblito que se llama Cardal. Allí comenzó una experiencia que no ha parado. Actualmente tenemos cubierto toda educación primaria. Hemos repartido 570.000 equipos. Estamos terminando de cubrir lo que es educación media tanto lo que es de, perteneciente al Consejo de Educación Secundaria como lo que es, pertenece al Consejo de Educación Técnico Profesional. En tanto, el Plan Ceibal no solo busca impactar eh, dentro del sistema educativo, sino que el Plan Ceibal es un proyecto de inclusión digital con un gran marco de inclusión social, focaliza en lo que es la inclusión digital, en eh, acercar e integrar las tecnologías al lenguaje digital a toda la ciudadanía y así disminuir la brecha digital eh, de los ciudadanos de nuestro país. Es decir, en un primer momento eh, estuvimos focalizados y de alguna manera en posibilitar el acceso al equipo, porque sin eso no podíamos dar los siguientes pasos. Eso nos llevó mucha energía, un despliegue, de mucha logística, una fuerte inversión para el país. Otro elemento importante a destacar es que hemos incluido la educación inicial también, es decir, que los jardines públicos de nuestro país, así como los niveles de educación inicial de 4 y 5 años de las escuelas públicas, también están teniendo acceso a la tecnología. Eh, actualmente eh, vamos por el tercer informe de evaluación y, y monitoreo del plan. La dinámica de las aulas ha cambiado. Eh, ven que los chicos trabajan de forma mucho más colaborativa. Eh, eso ha llevado que muchas veces entonces también comiencen a generarse algunos movimientos desde lo físico y bueno, eh, en la medida de lo posible cuando lo, el mobiliario lo, lo, lo posibilita ya la idea de poder trabajar en equipo, eh, en mesas de trabajo colectivas donde los chicos puedan mirar a su compañero eh, y ver que están trabajando bueno eso es algo que claramente los docentes están transmitiendo que, que cambió cómo los niños se ayudan entre sí, de, trabajan de forma colaborativa.